Excelente martes. Estos son los titulares de Ciber TV Noticias Monterrey. Pasan los días y poco a poco empiezan a salir más evidencias en el caso de la desaparición y muerte de la joven Devani en el municipio de Escobedo. El motel Nueva Castilla es resguardado por las autoridades al negar el acceso a los videos de vigilancia. Además, ni el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ni el secretario de gobierno, Javier Navarro Velasco, pudieron atender a los familiares de Yolanda Martínez. La mujer de 26 años de edad reportada como desaparecida desde el 31 de marzo. Y lamentablemente, las mujeres en México viven en medio de la violencia. Un estudio dado a conocer por la Cámara de Diputados muestra que al día mueren 10 mujeres de forma violenta. Hoy le vamos a presentar un video donde se muestra como un ex funcionario municipal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, le grita insultos y hace señas obscenas a mujeres que protestaban por los feminicidios y las desapariciones. Además, la pandemia está por terminar en México, así lo declaró el subsecretario de salud a nivel federal, Hugo lópez Gatel, quien además explicó que el país tiene criterios suficientes para pasar al estado endémico. Es más, hasta el cubreboca ya no es imprescindible. Además, Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter. Empezó poco a poco comprando acciones y ayer trascendió que el empresario desembolsó 44 mil millones de dólares para comprar la red social. Imagínense toda esta información y más, pero viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Nayeli, muy buenos días. Hoy en la sección de los deportes platicaremos de lo que sucedió en el clásico regiomontano femenil y también, por supuesto, ahondaremos en detalles de la Champions League. Muchas gracias, Rafa. ¿Y qué veremos en los espectáculos con Poncho Pérez? Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto en esta mañana. Más adelante los espectáculos, Bad Bunny no solamente pisa los escenarios musicales, sino que poco a poco entra más al mundo del cine. Más adelante tengo todos los detalles. Gracias, Poncho. Y qué vamos a ver también en el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente martes para todos, como siempre un gusto poder saludarlo, gracias por acompañarnos y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo y para esta jornada nuevamente se pronostican lluvias de moderadas a intensas para algunas zonas del área metropolitana, esto acompañado con descarga eléctrica, así que extremar precauciones y la temperatura máxima alcanzando los 22 grados centígrados con la humedad relativa de 83% y a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura y el pronóstico de precipitación también va a continuar activo marcando los 20 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 87% yo regreso más adelante con el reporte completo continúe con nosotros Gracias, Julie. Gracias a usted también por sintonizarnos a precisamente sino las 10 de la mañana con 8 minutos. Nosotros vamos a enlazarnos con Marcel Pazarón con todo el tema también de seguridad en el Estado. Marcial, ¿qué tal? Adelante con la información, buenos días. Hola Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Volvemos a darte a conocer la información en cuanto a la nota policial que de las últimas horas. Primero vamos hasta el municipio de eh, Gualahuises, en este lugar. En las imágenes que te vamos a mostrar, pues corresponden a la ubicación de dos camionetas en las cuales transportaban a migrantes indocumentados. Estas personas fueron eh, rastreadas luego de una llamada que llegó a, la, a las instalaciones de la policía de Gualahuises. de inmediato eh, se organiza un fuerte operativo en el cual participan elementos municipales, también de fuerza civil y elementos del Instituto Nacional de Migración después de rastrear por varios minutos y por varios kilómetros la carretera nacional, logran ubicar a esta, estas dos camionetas sobre a la altura más bien del municipio de Montemorelos donde los interceptan y aquí aseguran a varios migrantes indocumentados la mayoría centroamericanos que pues, buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Ya estas personas se encuentran bajo el resguardo de las autoridades federales. Por otra parte, también ahora vamos a dar a conocer eh, toda otra información en torno a la detención de un joven de 19 años de edad. Este joven, este joven que fue interceptado por elementos de la policía de Guadalupe eh, fue identificado como Lino Alejandro, de 19 años de edad él fue eh, detenido en el cruce de la calle de Mármol e Ignacio Comunfort en la colonia Rafael Ramírez cuando traía en su poder 18, 18 cartuchos calibre 5.56x45, también un cartucho 7.62 que son para las armas de alto poder, fusil AR-15 y también cuerno de chivo. También traía cartuchos calibre 40, un cargador para arma larga y arma corta, además de una caja con balas calibre 22. Y además de esto, traía en su poder alrededor de 35 mil pesos, los cuales ya quedaron asegurados por las autoridades municipales, quienes dieron, dieron vista también a las autoridades federales. Por otra parte, ahora vamos también a otra información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Estas imágenes son eh, de lo que sucedió ayer eh, durante el aguacero que azotó en la zona metropolitana de Monterrey, en la cual bueno, hubo muchas afectaciones. Protección Civil da a conocer que durante estos hechos hubo 40 cables que fueron reportados que estuvieron eh, que, que colgaron de los postes, también 36 cortos circuitos que provocaron afectaciones en la energía eléctrica en varias colonias, 35 árboles que fueron eh, bueno que cayeron debido a esta tormenta. 15 automóviles que quedaron varados en diferentes avenidas y calles de la ciudad de Monterrey, dos vehículos que se incendiaron. Además de esto, también hubo eh, encharcamientos, inundaciones. Afortunadamente, hasta el momento no se ha reportado que haya personas desaparecidas debido a este torrencial que cayó entre la noche del día de ayer y madrugada del día de hoy. Así que, bueno, eh, esperemos que no haya ningún reporte de personas que hayan sido arrastradas por las fuertes corrientes que se presentaron después de este diluvio. Por otra parte, también ahora vámonos hacia lo que es el sur del estado de Nuevo León, en este lugar, en el, eh, sobre la carretera que comunica al, el, entre el municipio de Allende y Cadereyta, a la altura del poblado Atongo de Arriba. En este sitio, un, el, el chofer de un tráiler que bueno, se de, descendió de su vehículo y atacó con un tubo a un hombre de 70 años de edad que viajaba en su vehículo. Este hombre, este eh, conductor, pues al, al verse agredido por el conductor de este tráiler que fue identificado como Raúl García Espinosa, de 26 años de edad, bueno, este señor sacó su pistola y le dispara en una ocasión. Él permanece en este lugar hasta que llegaron los elementos de la policía y lo detienen, pero da su versión de que bueno, el chofer de este tráiler le, le venía dando cerrones, se detienen en, sobre esa carretera. El, este joven Raúl García se baja con un tubo, le, le destroza el vidrio del lado izquierdo, pues él tuvo que sacar su pistola para defenderse. Y de último momento, Nayeli, quiero informarte que allá en el municipio en el municipio de Santa Catarina se reportó la detención eh, de una persona que resultó lesionada por disparos de arma de fuego. Esto ocurrió sobre la avenida Bosques de la Huasteca y también en la calle Torre torre Norte, allá en el municipio de Santa Catarina. Todavía hay una fuerte movilización debido a estos hechos allá en el municipio hacia el poniente de la ciudad de Monterrey. Es que Nayeli, bueno, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Perfecto, Marcial, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades. Buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y bueno, el caso de Devani Escobar vuelve a dar un giro, pues ahora se revelaron más videos en donde se aprecia a la joven entrar al motel Nueva Castilla, lugar donde fue encontrada sin vida. Además, las autoridades localizaron su teléfono celular. Con ello, se podría brindar más información a la investigación. Durante una entrevista, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, dio a conocer que se encontró el teléfono celular de la joven Debani Escobar, mismo que será analizado. El funcionario informó que el aparato fue localizado sumergido en el agua, aunque no junto al cuerpo, pero sí cerca de la zona. Agregó que se ha buscado a un experto en análisis telefónico para poder recuperar la mayor información posible del móvil. Además, Dijo que los exámenes de alcoholemia y toxicología de Devani se han tardado debido a las circunstancias en que sus restos fueron hallados. Por otra parte, este lunes se dio a conocer que de acuerdo a la información obtenida de varios videos de cámaras de seguridad del motel Nueva Castilla, Devani Escobar entró al inmueble y caminó cerca de la cisterna donde fue hallado su cuerpo. El funcionario detalló que en uno de ellos se observa a Devani permanecer unos minutos en el restaurante, Después se dirigió hacia el área de la alberca y de manera paralela caminar a la alberca que se encuentra entre el hotel y la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde se localiza la cisterna, además de videos del exterior de la Quinta El Diamante, lugar donde la joven había acudido a una fiesta. En tanto, los dueños del motel Nueva Castilla continúan negando la existencia de un video de los hechos. De acuerdo al vicefiscal, esto es un delito grave porque está obstaculizando la investigación. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Y mira, hablando precisamente en este tema, la investigación sobre la muerte de Devani Escobar. Pues obtuvo el fin de semana tres videos en los que se observa a la estudiante de 18 años entrar y caminar sola por varios puntos del motel Nueva Castilla, esto en Escobedo. Esto, pues, la madrugada de su desaparición, así lo informó ayer Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público. El recorrido se dio entre las 4.30 y las 5 de la mañana del día de 9 de abril y el funcionario, pues, narró que las imágenes captan a Devani caminar hasta poco antes de la zona de cisternas del motel. Ya lo estamos observando en la pantalla donde su cuerpo fue hallado el pasado jueves, pero aún... Pues no tienen elementos para saber qué pasó en esa área específicamente. El vicefiscal señaló que las imágenes muestran que la estudiante de derecho de la UANL pues caminó siempre por zonas iluminadas por luces del motel y el alumbrado público cuando las versiones previas apuntaban a que el área estaba en penumbras. La primera de las cámaras del motel Contorosco se encuentra precisamente a la altura de la pluma del acceso, de la recepción, donde se ve la silueta de una mujer con las características específicas de Devani, con su complexión física, su altura, su vestimenta y algunos accesorios personales. La familia corrobora que ellos creen que se trata de Devani en la segunda cámara, precisamente que captó precisamente a esta joven que está instalada dentro del restaurante del motel, que está también abandonado. Orozco señaló que Devani, luego de entrar por la entrada principal del motel, bordeó la estructura circular del restaurante, pero sin caminar hacia la recepción, y en lugar de eso, avanzó hasta la zona de cisternas, que presuntamente estaban abiertas sin tapas. Ella se asoma al interior del restaurante a través de una puerta de cristal, así lo contó, y en otro momento, pues camina de un lado hacia el otro del restaurante. Igual no se observa a alguna otra persona detrás de ella o a su lado, así lo dijo, para después permanecer por algunos minutos en un rincón en la zona precisamente de la coyuntura que hace justamente la barda limítrofe y la estructura circular del restaurante. Finalmente, añadió en un tercer momento que camina en forma paralela a la barda limítrofe del inmueble un lugar iluminado y en el sentido en que se encuentran orientadas tres fosas que componen la cisterna en la que fue encontrada lamentablemente sin vida. Miranco, el caso de Devan y Susana Escobarba Saldúa, ya fichado como feminicidio, sigue en análisis por parte también de la Fiscalía de Nuevo León. Los padres de la joven se encuentran en espera de los resultados del segundo peritaje realizado por un equipo externo certificado. Mario Escobar, el padre de la joven fallecida, dijo que esperan entre hoy martes obtener el resultado del informe. Escobar aclaró que la contratación del segundo peritaje corrió por su cuenta y será comparado con los resultados de la Fiscalía del Estado. Hay que ver también los resultados. Y mire, los familiares de la joven Yolanda Martínez Cadena, quien se encuentra desaparecida, esto desde el 31 de marzo, mantuvieron una reunión con autoridades del gobierno de Nuevo León para trazar un plan de trabajo de que con la localización de la joven, obviamente, sea lo más oportuno. Los familiares de Yolanda pudieron dialogar con el subsecretario de gobierno, Víctor Cabrera, para estar al tanto de la situación por la que atraviesa la familia. El señor Gerardo Martínez pedía una entrevista por el gobernador, también Samuel García Sepúlveda, pero este se encuentra en la ciudad de Texas. Y mire, a continuación vamos a pasarle una pizarra a la cual usted debe de ponerle toda la atención del mundo, se trata sobre la información muy importante de diputados y legisladores federales que trata precisamente sobre la violencia y los feminicidios que están pasando lamentablemente desde enero a marzo de este año en las mujeres, esto es a nivel nacional, y es que 10 mujeres son asesinadas de forma violenta al día, 628 mujeres víctimas de homicidio doloso, 229 de estos presuntos delitos de feminicidio, 56224 mil son los presuntos delitos de violencia familiar, 625 de estos personas que son violentadas en su hogar al día. Esto quiere decir que son las mujeres que son violentadas dentro del hogar por violencia intrafamiliar. 5,315 son los presuntos delitos de violación que sufren las mujeres. 54 de estos son las mujeres que son violadas al día. Muy lamentable. 4,122 son los presuntos delitos de violencia de género en todas sus modalidades distintas. La violencia familiar, 46 de ellas son casos al día. Las cifras más altas de las que se tiene registro, que acontecieron precisamente en el marzo de 2022, son 2,287 de los delitos de violación, 1,684 delitos de violencia de género en todas las modalidades que ya habíamos comentado, 334 que son las mujeres de víctimas de extorsión, 193 víctimas de corrupción de menores y 28.832 que son llamadas al 911, esto por violencia contra la mujer. Al menos aquí quedó esta pizarra, queremos saber su opinión referente a este tema, coméntenos en esta transmisión en vivo acerca de eh, pues esta información muy lamentable que está pasando a nivel nacional referente a las desapariciones y a la violencia contra la mujer. Y mire, ponga atención porque está este reporte de búsqueda de este joven de 28 años con el nombre de José Pedro Estrada Contreras. Este joven tiene las marcas, las señas particulares de marcas de acné en el rostro, un tatuaje en el cuello con el nombre de José Pedro, unas estrellas en uno de los brazos, los nombres de Mirna y Pedro, el dibujo también de una mona, en el hombro izquierdo una estrella y en el estómago un diamante, un piercing también en la nariz. La vestimenta es un pantalón azul claro, camisa color azul con una raya blanca en el cuello y tenis color blanco con rojo. Atención porque el lugar de desaparición de este joven José Pedro fue en la colonia Villas de Alcaliesto en García, Nuevo León. Si sabe algo del paradero, información importante de este joven, favor de comunicarse al 81-2020-4411. Y ahora vamos con este otro joven de 30 años, de Carlos Hernández Lara, también en García, precisamente. Las señas particulares de Carlos es una nariz desviada, clavícula derecha levantada, carnosidad en ojo izquierdo, pantalón de mezclilla negro, playera de color mostaza, tenis de botín tipo commerce, color verde militar, una estatura de 1.75 metros, ya lo mencionábamos en lugar de desaparición en la colonia Punta Alta, esto en García. Ahora vamos con Emily Ailín Márquez Castillo, es, es una menor de 17 años, ella eh, pues, tiene pues, una altura de 1.74 metros, es delgada, tiene las señas particulares de un tataje también en la espalda con la leyenda de Mondragón. Ella desapareció, fue la última vez que la vieron en la colonia Valle de Santa María, esto en pesquería. Si sabe información de estas personas, esta también menor de edad, a favor de comunicarse, ya repetíamos el número 81-2020-4411. Bueno, ahora vamos a pasar a esta información y es que, tal y como lo indicaban los pronósticos meteorológicos de nuestra compañera Yuli Castillo, los chubascos se hicieron presentes en Monterrey y su área metropolitana, así como en otros puntos del estado. Y es que desde antes de las 10 de la noche, pues comenzó a registrarse la lluvia en San Pedro Garza García, en Escobedo, en Guadalupe, en Juárez, Apodaca y hasta en Monterrey. Además, en la zona sur del estado se presentaron lluvias desde temprana hora y en el caso específico de Galeana, pues hubo hasta caída de granizo. Imagínense, ya estamos viendo las imágenes. Muy fuerte la lluvia presente en diferentes puntos y hay que tener precaución porque aún siguen los encharcamientos. Y bueno, pues ahora vamos a también, obviamente, a estar pendiente de todos los reportes que nos hagan llegar aquí a Ciber TV Noticias Monterrey. Y mire, y es que precisamente, como ya comentábamos, la zona sur del estado de Nuevo León ha tenido horas de intensa lluvia y es que es en el caso específico de Galeana que hasta granizada tuvieron protección civil, pues dio a conocer que en dicho municipio está cayendo bolas de hielo nuevamente y es que apenas ayer el mismo fenómeno se hizo presente en algunas partes del territorio mencionado. Estas condiciones corresponden al paso del Frente Frío número 45, el cual, a diferencia de muchos otros, viene con lluvia inclina, incluida también. Y es que la caída de granizo, pues es un tema que preocupa obviamente a los pobladores, no solo de Galeana, sino de cualquier otro municipio que cuenten con sembradíos o plantaciones que naturalmente pueden terminar dañados producto del impacto del hielo. Y en estos temas vamos a hablar también del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo.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 Soldep de México presenta Vamos a la información nacional y es que la noche del domingo pasado un total de 11 personas fueron asesinadas Esto durante un ataque armado registrado en un carril de la carrera de caballos Ubicado en la seccional de El Sauz esto en el estado de Chihuahua lo anterior fue confirmado por Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quien explicó durante esta mañana que ya se ratificaron 11 hombres asesinados durante el ataque. Además, Loya Sánchez comentó que como parte de las investigaciones que se llevan en el lugar, se aseguraron cuatro vehículos, armas de fuego y demás evidencia que analizará la Fiscalía General del Estado. Esto para dar con el paradero de las personas que cometieron estos hechos durante la tarde del domingo. Refirió que cinco personas murieron en el lugar de los hechos y seis más perdieron la vida en diversos hospitales, quienes fueron trasladados por sus propios medios para recibir atención médica de urgencia debido a la gravedad de las lesiones que les habían provocado. Asimismo... Personal de servicios periciales y servicio médico forense acudieron al lugar para proceder también al levantamiento de evidencias y de los cuerpos. A su vez, la corporación dio a conocer que hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada. Sin embargo, la movilización y la alerta se mantuvo activa en esa zona de la ciudad de Chihuahua. Y un video difundido en redes sociales muestra a Horus García, exfuncionario municipal, agrediendo con insultos verbales y hasta señas obscenas, esto a mujeres que protestaban en Ciudad Victoria, Tamaulipas, contra pues, los feminicidios y las desapariciones tras el caso de la joven Devani Escobar, imagínese. Las imágenes muestran al exfuncionario provocando a los manifestantes. Cuando ellas pues, se acercaron, el político comenzó a correr y les hizo señas obscenas. Por medio de su cuenta de Instagram, el político compartió videos en los que no, se ve obviamente dialogando con policías municipales aparentemente tras el incidente. El domingo mujeres protestaron esto en el Paseo Méndez en Ciudad Victoria contra las desapariciones y los feminicidios. Las manifestantes argumentaron que en Tamaulipas las autoridades se levantan las manos en los casos de mujeres desaparecidas, pero sí actúan contra las manifestaciones. Y el gobierno federal buscaría un pacto con empresas privadas para controlar el precio de al menos 25 productos de la canasta básica y así tratar de controlar la inflación. El vocero de presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, que todavía no se decide qué bienes incluir en el acuerdo ni cuáles serán las empresas con las que se iniciarán las negociaciones. Además, fuentes revelaron a Bloomberg que el presidente López Obrador sostuvo reuniones con líderes empresariales pero nos ofreció más detalles al respecto. Este lunes, en su conferencia matutina el presidente López Obrador reveló que tendría reuniones para tratar lo de la inflación, pero no reveló con quién tendría los encuentros. El mandatario resaltó que parte de su plan es aumentar la producción local de alimentos. Eso es lo que ahora estamos tratando, fortalecer la producción y dar facilidades para que haya libre mercado, que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos convenga en el extranjero, sobre todo productos de la canasta básica, así lo mencionó. Y derechohabientes del Infonavit podrán obtener créditos para adquirir terrenos de uso habitacional o mixto a través de sus créditerrenos. El delegado de Nuevo León, Sergio Sertuche, explicó que anteriormente los préstamos eran únicamente para comprar casas nuevas, casas existentes o remodelaciones, pero ahora podrán adquirir los predios construidos a su gusto. Los derechohabientes deben contar con relación laboral vigente y podrían obtener un crédito por hasta 2 millones de pesos a un plazo de 15 años. Los interesados pueden pues deben de ingresar también a la página mi cuenta.infonavit.org.mx y llenar un formulario. Y mire, el Grupo Bimbo anunció un acuerdo para la venta de su negocio de cofitenería y es que es ricolino. Se trata a Mondels International por un monto, imagínense, de 27 mil millones de pesos. De acuerdo con Bimbo, esta decisión le va a permitir convertirse en un líder global más fuerte en alimentos basados en granos y concentrarse en sus industrias de panificación y snacks. Por su parte, también Mondels, empresa líder mundial Snacks, esta operación le va a permitir duplicar el tamaño de su negocio en México, ampliar su presencia en el segmento también de cofitería y le brindará también un atractivo punto de entrada a la categoría de chocolates Esto en el país. Bimbo detalló que con 10.147 millones de pesos en ventas netas 2021, Ricolino es de los mayores jugadores en la categoría de cofinetía en México. Y vamos a esto, y es que Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud Federal, aseveró que en México se está en proceso de cerrar la fase epidémica y en tránsito también de pasar el estado endémico del COVID-19. En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, lópez Gatel Ramírez detalló que nuestro país cumple con los criterios de la Organización Mundial de la Salud para declarar el estado endémico. El funcionario de Salud Federal afirmó que entre los criterios que da la OMS se encuentra la alta cobertura en la población adulta, el cual presupuestra que es el 90% lo que conlleva a alta inmunidad poblacional, así como pocos casos y decesos por el coronavirus. lópez Gatel dejó en claro que el COVID-19 no se va a ir de la humanidad como no se ha ido ningún virus, razón por la cual la población debe acostumbrarse a vivir con la enfermedad de ahora en adelante. Escuchemos. La Organización Mundial de la Salud analiza ya desde hace varias semanas cuáles pueden ser las perspectivas de esta epidemia, cuándo ya podemos decir que ya no estamos en un estado epidémico. En algún momento tenemos que decidirlo y tiene que ser con bases científicas, con bases técnicas. Esto es importante porque COVID-19, el virus SARS CoV-2, no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias, incluida la influenza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico eh, al estado agudo y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. Para los virus respiratorios, característicamente hay fluctuaciones, hay cambios, durante la temporada de calor bajan los contagios, durante las temporadas de frío suben los contagios, influenza es el modelo más característico y es muy probable que COVID-19 empiece a comportarse de esa manera. Entonces, con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS, podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico. Bueno, también Hugo lópez Gatel mencionó precisamente el anuncio de la vacunación, esto a menores de 12 años. Escuchemos. Abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves 28 de abril y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace tres, hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años. De, de México presentó y ya son las 10 de la mañana con 36 minutos ya a esta hora vamos a pasarle el siguiente video para que lo vea y ponga atención porque esto es en China, Nuevo León es precisamente la llovizna, la lluvia también que está presente en aquel lado y es que es precisamente este tubito que mide la intensidad también de la lluvia son 4 milímetros, también es una cantidad muy importante, referente y es muy importante debido a la sequía que está pasando actualmente el estado de Nuevo León, sabemos pues obviamente las presas han estado vacías últimamente han estado en muy poca cantidad y esta lluvia que ha estado presente en el área metropolitana estos días, que también nuestra compañera Julie Castillo nos dice que van a continuar, bueno, es de buen augurio. Esto quiere decir que a lo mejor pueden ser buenas noticias referente a la presa, también el cuchillo que está de aquel lado en China, Nuevo León. Nosotros vamos a dar lectura a algunos eh, mensajes que ya están aquí referente en la transmisión en vivo, como lo es... Jesús Ramírez, que dice, ¿por qué esconden los dueños del hotel? ¿Por qué no acceden a dar los videos si se supone que son inocentes? Nos menciona Jesús. David García, que nos está saludando desde Brasil. Ya sabía tardado, David. Lidia Alejandra, muy buenos días. Lidia, muchas gracias. Polo Villarreal, Ángel también, Tyler, Rogelio Flores. Y a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por sintonizarnos. Compartan esta transmisión y denle me gusta. Nosotros vamos a una pausa comercial.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 Bueno, ya pasamos a la sección internacional. Y mire, nada más, Elon Musk ha comprado Twitter por 44 mil millones de dólares. Imagínense, 44 mil millones de dólares de acuerdo con el comunicado oficial. La red social ha aceptado la oferta inicial del CEO de Tesla para adquirir la compañía por 54.20 dólares por acción. Y también, una vez que se complete la transacción, Twitter se convertirá en una empresa privada. Con esto, los accionistas de la red social recibirán 54.20 dólares. 20 dólares por acción, lo que representa una prima del 38% respecto al precio del cierre de las acciones del primero de abril de este año, último día de la negociación antes de que Musk revelara su participación del 9.1% de la compañía. Por su parte, Moss señaló que al ser Twitter una plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad, entre sus planes pues, está que la red social mejore con nuevas funciones, algoritmos de código abierto, combatir también contra los bots de spam, que son, obviamente son muy complicados, y también autenticando autentificando a todos los humanos para desbloquear el enorme potencial de la plataforma. Y mire, los gobiernos de Suecia y Finlandia mantienen contactos para presentar conjuntamente y a mediados de mayo sus respectivas solicitudes para unirse a la OTAN, según la empresa de ambos países. Este lunes, un diario finlandés ha publicado que Suecia ha propuesto que de los países también que expresen su intención de unirse el mismo día, y Helensky también, ha aceptado siempre y cuando el gobierno sueco haya tomado una decisión. El periódico sueco Expressen ha confirmado esta información citada. Suecia y Finlandia acuerdan presentar conjuntamente sus solicitudes de ingreso en la OTAN. Los últimos sondeos apuntan a que el 68% de los finlandeses apoyan a unirse a la OTAN. Más del doble que antes de la invasión de Ucrania y que solo el 12% se opone. En Suecia es más ajustada, pero también hay apoyo mayoritario a unirse a la OTAN. Y un hombre armado abrió fuego esto en un jardín de infantes este martes, esto en la región central de Rusia, dejando al menos, lamentablemente, cuatro muertos, confirmando un reporte de la agencia rusa Interfax. El atacante que habría matado a al menos tres personas que se suicidó más tarde. Confirmamos el tiroteo que hay cuatro cuerpos, dijo un representante de las autoridades regionales a una agencia de noticias internacional, mientras que una fuente policial precisó que dos niños murieron en el ataque. Muy lamentable. Según información preliminar, hubo un tiroteo en un jardín de infancia y como resultado, dos niños, un maestro y el atacante murieron, precisó el jefe del de departamento de información, Kamal. Dijo que los investigadores estaban trabajando en la escena para establecer más información y se desconocen las edades de los pequeñitos, los muertos que tendrían también entre seis y seis añitos, así lo dijo Kamal Es una fuente policial que también lo mencionó a la agencia de noticias porque el tiroteo pudo haber sido el resultado de un conflicto doméstico. Y un, un juez de Nueva York ordenó hoy al expresidente estadounidense Donald Trump a pagar 10 mil dólares diarios por incumplir una citación judicial relativa a una investigación sobre sus empresas. El magistrado Artur Engoron afirmó que el exgobernante deberá abonar esa suma por desataco también hasta que demuestre haber cumplido con las exigencias de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, quien se refirió al fallo como una victoria judicial. Durante años, Trump ha tratado de evadir la justicia y detener nuestra pesquisa sobre las finanzas de su empresa, pero el fallo de hoy demuestra que nadie está por encima de la ley, afirmó la fiscal neoyorquina. Sobre Trump, quien aparentemente aspira a postularse nuevamente en las elecciones del año 2024, pesan cerca de una decena de investigaciones y demandas que van desde los intentos por anular los comicios del año 2020 hasta el ataque al Capitolio, esto en Estados Unidos. Y bueno a esta hora de la mañana vamos a pasar con las tendencias y nuestra compañera Carla Mosigo. Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.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 Te grabas para ver tu reacción, claro que ver que tu sí. cara. A ver, a aquí voy, voy a, a traer el video. Oye, así Carla, es. pues muchas gracias. ¿Tus redes sociales? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Mosiego en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales, ahí me pueden buscar y me pueden mandar material. Si usted dice, ay, grabé a la tía, a la mamá, o hay un video que quiere que compartamos, así chusco, que nos lo mande aquí a Ciber, Ciber TV Noticias y se lo vamos a compartir. Perfecto, muchas gracias, Carla, por la información. Nos vemos, adiós. Bueno, y del otro lado del estudio ya se encuentra listo nuestro compañero Poncho Pérez con los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de martes, gracias por estar con nosotros, llegamos con la información de los espectáculos y arrancamos con Bad Bunny. Oiga, definitivamente este cantante puertorriqueño no solamente abarca los escenarios musicales, ¿por qué? Porque ya había participado recientemente en esta cinta que estamos viendo justamente en pantalla al lado de Brad Pitt en esta película que se llama Bullet Train. Bueno, pues el día de ayer justamente se ha dado a conocer que este famoso cantante llega al mundo Marvel, así como lo escucha porque Bad Bunny y Sony Pictures expanden sus límites para concretar un proyecto proyecto cinematográfico, que como le menciono, bueno, pues sí, aterrizará justamente dentro del mundo eh, de Marvel. La productora confirmó que se encuentra trabajando ya en el desarrollo de la película El Muerto, con el cantante justamente quien dará vida a este personaje. De acuerdo con un eh, reporte del sitio Deadline, la noticia se reveló en CinemaCon durante un panel donde Bad Bunny de repente apareció y todo el mundo se preguntó, ¿qué está haciendo el cantante aquí? ¿Irá a cantar? Pues no, es que justamente era presentado pues eh, como el cantante, la persona que dará vida justamente a este personaje, ahí en las redes sociales había controversia porque la verdad es que los fanáticos de las cintas de Marvel, muchos no estaban de acuerdo en que metan a Bad Bunny, pero si están de acuerdo o no están de acuerdo, la cosa es que ya es un hecho, ya lo han sido justamente así esta eh, famosa productora, y bueno, pues ahora solamente tendremos que esperar para que llegue el momento de que se presente, Justamente, mire, ahí estaba este anuncio que ayer varias páginas de los Estados Unidos se estuvieron compartiendo a través de las redes sociales, dicen, tras explorar las posibilidades en el mundo de Spider-Man, la productora se empeñó con la búsqueda de personajes que se adaptarán a Bad Bunny, pues confesaron que tenían ya gran entusiasmo en trabajar con el cantante. Eso sí, estaban diciendo que se pusieron muy de acuerdo con él, porque las grabaciones empiezan ya en 5, 4, 3, 2, 1 y él también empieza su gira por diferentes partes de Latinoamérica, o sea que hay que tener bien pues este, estructurados los horarios, los días en que grabará, porque este muchacho va a andar entre diferentes escenarios por todo el mundo y también grabando esta cinta. Bueno, pues ahí está justamente la información de Bad Bunny. Vamos a cambiar también, vámonos ahora con otro reguetonero, quien el día de ayer también estuvo muy feliz. Estamos viendo en pantalla a Maluma, nada más y nada menos, porque ayer estuvo presentando su figura de cera, que hace algunos días lo hizo también Bad Bunny, justamente en el eh, famoso Museo Madame Tussauds de Orlando. En esta ocasión, esta figura irá al Madame Tussauds de Orlando, pero el día de ayer fue presentada en Colombia, en la tierra natal del cantante Puerto Rico. Pequeño, Ahí estamos viendo justamente a Maluma, quien está posando y haciendo esa misma pose que tiene la figura de cera que ayer fue presentada, como le menciono, allá en su país. Estará algunos días, de hecho Maluma estuvo compartiendo a través de las redes sociales que los esperaba a todos en el museo donde se está mostrando porque le estará pues haciendo acto de presencia para aparte que el público conozca esa figura. Bueno, podrán tomarse la fotografía con el cantante, con el original y con la copia o con la versión cera que justamente es la que estamos viendo ahí en pantalla. A ver, vamos a escuchar un poco. ahí está. Mientras tanto, está allá en Colombia, pero en próximos días llegará al Museo Madame Tussauds de Orlando, Florida. Oigan, cerramos con información nada más y nada menos que de este rapero que muy polémico, Six Nine, que bueno, pues eh, a mucha gente no le cae, también de repente está involucrado en muchos problemas legales en los Estados Unidos. Lo que es cierto, y hay que reconocer y hay que aplaudirle, es que este, este chico, vaya que tiene bastante billete y lo que ha hecho últimamente, bueno, no, últimamente, lo hace en, en algunas ocasiones, pero y siempre lo está compartiendo a través de las redes sociales, de repente, así como se va a diferentes clubs de bailarinas nudistas a soltar mucho dinero, pues también de repente agarra bolsas de dinero y se va con las personas más humildes y lo reparte. Hace unos días apenas estaba compartiendo que estaba en los Estados Unidos, se topó a unos vendedores de flores, unos mexicanos y bajó y les dio 20 mil dólares pues ayer, señor, señora, él está en México y dice, estoy dejando México, pero antes de irme mire, yo paso por estos poblados y ayudo a esta gente, Le regaló un millón de pesos a estas personas que estábamos viendo justamente en pantalla. Muy humilde la familia. Esos son los vendedores de flores mexicanos a los que antier, si no me equivoco, los regaló 20 mil dólares. Dijo, traigo hasta 20 mil dólares. Son para ustedes. Disfrútenlos y compártalos con quien más quieran. En las primeras imágenes que veíamos, pues es de esta familia. Muy humilde. No dice la locación. Lo que es cierto es que se bajó con un millón de pesos. Así como escucha un millón de pesos y se lo regaló a esta familia que sin duda... Pues me imagino que lo harán, eh, lo utilizarán de la mejor manera. Ahí estamos viendo, ahí traía, miren la mano, un millón de pesos. Bajó a esta pequeña chocita de esta casa y mire, ahí entra con esa bolsa. Sorprende a la familia regalándoles esta tremenda cantidad de dinero. Bueno, pues es aplaudible para este cantante, quien siempre por lo general le están tirando en redes sociales porque vaya que es bastante polémico. En la información de los espectáculos en esta mañana les deseo que tenga un excelente martes. Muchas gracias, Poncho. Ahora vamos a la información deportiva con Raf Martínez.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 11 de la mañana con dos minutos, ya a esta hora nosotros despedimos nuestro noticiero, no sin antes pasarle a nuestras redes sociales donde puede estar en contacto con nosotros, ya está el portal web CiberTV Noticias, Facebook CiberTV, Twitter CiberTV Noticia 1, Instagram yo bajo CiberTV y en TikTok arroba CiberTV Noticias. Nuestro también eh, WhatsApp al cual usted puede hacer eh, llegarnos cualquier reporte, anomalía 81 23 52 22 02, ahí escríbanos y coméntenos todo lo que esté pasando. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirle que nos pueda ver a las 12 del mediodía con más información que tenemos para usted. Nos despedimos, que pase muy buenos días.